Vamos con todo en este ministerio. Cristo libera un ejército. Eh, cada vez Dios nos está preparando más, tanto en guerra espiritual, más pobre autoridad, y también en palabras, porque tenemos que estar, tenemos que estar bien formados. Bien formados. La integridad, la ética, la fidelidad en todo, en la, el compromiso, como dice aquí, se está comprometido con, el, con la obra, con la visión. Eso es importantísimo. No dejarnos tirados así, hacer otras cosas diferentes. Lo que, quiere decir esto es, lo que quiere decir esto es andar siempre enfocado, el enfoque, el enfoque. Gracias, Jesucristo, por tu palabra, mi Rey. Sé, Señor, que esta palabra, mi Dios, nos llena y nos, eh, nos exhorta, Dios mío, a, a evaluarnos para corregir si caso al encontrar una eficiencia, Señor. O cuando vamos a elegir a alguien, mi Dios, ten en cuenta todo tu principio, mi Dios. Gracias, Jesucristo.